buena de dónde me habla hey peruano juan y hace algo Hola, bueno, mi eh, Algo este. Hello. José. Para decirle... Que... A partir... Hasta se me olvidó ya lo que iba a decir. Que este video va a ser demasiado corto y poca gente en el área. Hello, Edward. Edgar. Hola, brother. ¿Cómo te sientes, mijo? Todo tranquilo. ¿Y el coronavirus cómo va por allá? Oh, bien. Ah, ¿tú sabes algo de la matemática? Claro. ¿Cuántos son? Cuatro por cuatro. Seis. Menos 4 12 Ah, tú sabes mucho. Oye, te tengo una pregunta. Decirme. ¿Tú te le darías a la novia de tu suegra? ¿Qué, qué, qué? No te entendí. Por ejemplo, tú le tiraras a la suegra de tu novia. pal de piloto a la de tu novia mi cámara no sé, no ¿por qué? ¿por qué Gal? No, es un Pero cha... un chavo muy inteligente ¿tú retiras a la suegra de tu novia? Egal, ¿sigue ahí? Sí, sí, sí. Estoy pensando, pero analizando bien. Ah, dale. Tienes todo el tiempo. Ay, no sé, me mi parecido. Egal. Decime, decime. ¿Tú sabes quién es la suegra de tu novia? ¿La suegra de mi novia? Sí, ¿sabes quién es la suegra de tu novia? Ah, no, mi mamá, te no me No, no, no, no. <ríe> El primero, Hola. el primero que me ha cubrido la broma hoy en día. Tú eres demasiado inteligente. No, ahorita estoy solo. Anda la vaina, somos dos brothers. ¿Por qué las mujeres no pueden estar con los hombres? Ay, estamos solos, ahorita estamos enfocados en otras cosas. Sin, sin nada, a ver, Eso es malo, brother, peor. Más ahorita en cuarentena que estamos. Sí. Brother, tú te dejas que yo te haga otra pregunta. A ver, a ver, sáltala. ¿Otra pregunta te gusta? ¿Qué? ¿Eh? ¿Te gustan las preguntas? No, pero a ver, hágale, hágale. Está bien. Si tú vas por, por, por un sitio, y vamos tú y yo, y si hay uno, sí, y hay uno, y ahí van a pegarle, y van a pegarnos una flecha en el trasero, ¿a quién se lo pegan? ¿A ti o a mí? A ver, a ver, a ver si nosotros dos vamos por vamos por ejemplo en un monte o sea, lo que monte y, y nos van a pegar algo en el trasero te lo pegan a ti o a mí no lo tapan aquí en uno de ti o a mí estamos suponiendo que vamos a ir a un monte no ajá exactamente ¿Qué? sí y alguien nos quiere meter una flecha ¿Qué tú harías en en, en ese en, en esa decisión, si fuera a ti o a mí? No sabía qué decirte, ¿ah? ¿eh? No sabía qué decirte. ¿No? No. Ay, ay, ay, ay, no, ay. No, no sabría. <risa> tú, tú eres de lo mío, oiga, tú eres de lo mío, ¿Por qué no contestaste esa? Porque hay muchos que la contesta. ¿Y sabes qué me dicen? ¿Qué? me dicen? ¿Qué? Me dicen, oh, me dicen a mí siempre, aquí en el autor. Y yo le digo ahora, si lo van a violar, ¿quién lo va a violar, a ti o a mí? Y él dice a mí, y yo, él dice a ti, y yo digo que no es a mí, porque ya yo tengo el, el trasero tapado. Ay, pero... Esa sí es buena, bro Esa es muy buena, ¿eh? Brother. Sí, ahí sí si no Brother, esa te gustó, ¿verdad? Dígame. Brode. Decime, decime, sigue ahí. ¿Te gusta la broma hasta ahora? Mira, Brode. No, aquí... Por eso, está... del virus. Aquí tengo cuarentena todavía, Brode. ¿Hasta, hasta qué? ¿Hasta cuando no cuarentena? 12 días nos dieron. ¿A ¿Qué fecha? 12 días, sí, se acaba el día 13 de TME. A nosotros hasta, hasta fin de mes. Bravo, de ahí mi madre. Ese el presidente lo puso así, ¿verdad? Pero tu, tu canal es Kyle Gómez TV, ¿no? Ese mismo. Y ahí nos vemos, ya nos vemos. Ok, que sueña con una novia. <risa> <risa> ya usted sabe, sí, Diego. Gente, esto ese broma le hace bien a uno de noche. Mira. Es aquí dejaré el video de anoche Ahí. El video de anoche. Visítelo. Que está muy genial el video de noche. Tenemos a uno, tenemos. Tenemos a uno de Colombia, Javier. Oye, ese wey. Hello, Carlos. Dígase algo, mijo. Ey, pero, hoy es de los peruanos, hoy eh, es de peruanos eh, esta noche. Es de los peruanos esta noche. ¿Se escucha? Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¡Hey, Dani! Hace fue anuncio esta vaina. Hey, dejaré el video de anoche por acá atrás recuerda a ah, míralo ahí mismo en la tarjetita de aquí mismo del video Cristian nos en anuncio de nuevo estos anuncios me van a dañar la noche David David pues parce? ¡Parse! ¡Parse! ¿Cómo va todo por allá, parce? Bien, bien, parcerito. Todo bien, parce. Oye, parce, te tengo una pregunta, pues. hablando pues. Eh, parce, estas preguntas estamos tirándolas alguna noche para acá, por el canal de Jainer Gómez TV. Sí. Eh, allá, parce... Eh? ¿Qué? ¿Qué es? dice las preguntas de que si tú le tiras pilopio a la suegra de tu novia no porque no parce no porque no ay parce parce Hablalo. ¿Por qué será parce no porque para tú sabes quién es la novia de quién es la suegra de tu novia parce Claro. Ay. Se me fue el parse, pues. Se me fue el parse hablamos ahora. Ya volvimos. Nos fuimos en anuncio. Y siempre en anuncio nos daña el momento. Antonio, te tengo una pregunta, Antonio. Dímela, dímela, dímela. ¿Cuántos meses son del año? Hombre, son un chingo, güey. ¿Was? Son, son, hombre, casi 22. ¿Cuántos meses en el año hay? Hay 11. Está dejando uno, brother. Por eso, brother, tú me pones y ya son los 12. So, son 12. ¿Cuánto de.? Así Brother. ¿Qué más? ¿Qué más? Dime, dime. Dime, brother, dime. Sí. ¿Sabes? ¿Cuál es, el mes, ¿Cuál es el mes que tiene 28 días? Es febrero, es febrero, parce. Ah, te lo sabe, te lo sabe. ¿Cuál pesa más? ¿El algodón? ¿El algodón o un saco de cemento? El algodón, parce. Ah. Ay, parce, pero usted sabe demasiado, parce. Ya sabes, parce, aquí andamos ready. Cuéntame, ¿la cuarentena por allá? Hombre, está muy aburrido este perro, hombre. Cada vez hay más casos. ¿El coronavirus este? ¿Dónde, pues? Ya sabes, dime nada más tu canal y... Hombre, para mirarlo. Ahí está el canal, parce, el nombre, te lo mandé. Pues mándamelo otra vez, para verlo, parce. Sí, parce. Esa se hace broma todos los días, parce. Hay mucha gente parce, mira, realmente parce, ¿cómo le digo? Otra, parce. Dale, dale, otra, al la otra, la otra. Tú le tiras a la esposa, tú le tiras a la suegra de tu novia, parce. Ese no es los días. ¿A la quién? A la no, a la suegra de tu novia. No me parse. parce, me están andando fallando. ¿Cómo así, parce? No, oh, parce, ¿por qué crees que ando aquí activo? Ya sabes. No, parce, vamos a decir, parce, mira. Por ejemplo, que tú tengas una novia y tú le tiras a la suegra de ella. Ajá. Sí, parce. Tú le tiras a no, un pilopio que sea. Lo que caiga es bueno. ¿Tú sabes quién es la suegra de tu novia, parce, si usted la tiene algún día? Ay, oh, mi madre. ¿Tú sabes quién es, parce? No le daría nada parce, porque es mi madre. Ay parce, pero usted adivino la vaina parce. Aquí son duros, en México. Estamos, estamos duros aquí en México. Oye, te voy a decir esta parce. De te voy a decir esta dímelo, parce. Dímelo parce. Si tú vas por ver, un... Si los dos vamos por, por un monte. Verdad? Ajá. Y ahí van a taparle el pinche a uno. Verdad? nombre no, pues, parce, te dejaría morir en la guerra, parce. Me dejaría a mí, entonces. Ahora, parce, si van a violar a ti o a mí, ¿a quién será que lo van a violar? Pues ya sería a ti, porque no, este, ya no resistiría. <risa> <risa> o sea, el canal de este brote, parce. Parce, ya tú sabes, parce, te voy a dejar ahí, parce, porque usted ya me ganó en esta... y me suscribo, a ver qué pedo ya tú sabes parce, nos vemos, un saludo allá Colombia Dios. ok la broma ya, bro esto, esto, esto, uno no puede relajar con esto mexicano, estos mexicanos se la contestan todo a uno, pues ya no puede ya uno ya uno puede decir tenemos este, de un Eira ahí ese chileno si sí, no sé cómo hablan hablamos ahora, animales Sí, sí, sí. Se me fue Roberto ¿Qué? ¿Cómo es su nombre mijo que no lo veo aquí, aquí mismo en la pantalla? Yo me llamo Juan, cabrón Oh Juan, te tengo una pregunta Dímelo ¿Cuántos animales Moisés metió en el arca? No era Moisés, tonto de mierda <risa> Kelvin Sí. Eh, vamos a hacerte varias preguntas Si ¿Sí las contesta Como bromas Dime. Diego eh, ¿Cuántos animales Moisés metió en el arca? ¿De cuánto? Se cerró ¿Me escucha Sánchez? Muy bien ¿Y las cuarentenas por allá? ¿Cómo va? Oh, aquí va bien, bien Gracias a Dios todo con el control. Amén. Oye, te tengo una pregunta, güey. Dímelo. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? ¿De cuánto? ¿Qué cuántos animales me metió Moisés en el arca? <risa> dos de cada especie. Dos de cada especie. ¿Estás seguro que metió dos de cada especie Moisés en el arca? Seguro. ¿Estás seguro, bro? Brother, ¿tú sabes Moisés metió de cada... ¿Se cerró? Hola, Sergio. ¿Qué andas? Sergio. ¿Qué andas? Sergio, ¿te puedo decir unas preguntas aquí para el canal de Gómez TV? Ay, mi gente, todos comerciales tienen unos jodidos. Oye, te tengo unas preguntas aquí para el canal. Jaime Gómez, Gómez TV, unas preguntas. Vale, vale, vale. Ya te seguiré, brother. brother ah, ¿Cuántos animales metió Noel? Digo, ¿cuántos animales Moisés metió en el arca? Son de México. Pues Oye, quiere Moisés. Tú no has hablado del arca de Noé. Ya lo di. Ah, sí. Ya sí, lo di. Sí, sí. Ya, ya, el de... Ya sé cuál es. Yo no sé, güey. Metió un chingo de animales. ¿De cuántas especies? De, de cuánta especie. ¿De cuánta metió de, en la arca cada uno? Pues un verguero. Metió un verguero, compadre. Ah, oye, te tengo otra. A ver, a ver. Eh, si vamos por, por el bosque. Y en el bosque dicen unos indios... Que nos van a taponar el pinche, el pinche. A ti. ¿Eh? A ti. A mí, ¿verdad? Y si ellos dicen que... A ti. No, a mí, me ya, no me a mí ya no me cabe, brother. <ríe> ese colgó de una vez. Porque sabe lo que le esperaba, brother. Esta broma tan buena de noche. Suscríbete al canal y no olvides dejar tu like. Para seguir avanzando. Estos son cinco días. Comenzamos desde ayer y terminamos el viernes. Pero seguimos el lunes. Tenemos a Rafael de Costa Rica. Hola. Rafael. Nos fuimos en el comercial. ¿eh? ¿Y la cuarentena cómo va por allá? me estamos la verga aquí. Ya me cansé de este pedo. Te cansaste igual que nosotros para acá también. República Dominicana. ¿Cuánto llevan allá? Hey, Llevamos tres meses ya, casi mente con este y estamos iguales, estamos iguales. Nos dieron 12 días más ahora, el día 13 se atacaba eso, dicen ellos. Pues acá hasta quién son, no dicen nada, el presidente no pura madre. Te tengo unas preguntas para el canal de YouTube. Dímela, dímela. Son sencillas y fácil. Siempre la ha dicho, desde de, de ayer comencé con una y hoy voy a terminarla con esa. ¿Usted te, usted a ver. usted le tiraría a la suegra de su novia? No, no, no. ¿Por qué no? Ahí, ahí, ahí. Tú eres muy inteligente. ¿Por qué los de México son inteligentes? Hoy los de México se comían en el canal de YouTube de Te lo por seguro. Eh. lo por seguro. Dime la otra. Te tengo la otra. Si vamos por un, por un bosque, y en el bosque nos encontramos dos indios, y tú y yo vamos caminando. Si los dos indios dicen que si nos van a meter un palo. A mí. Ok. Y si nos van a violar, ¿a quién van a violar? ¿A ti o a mí? Sí. A mí. En esta vuelta, usted lo felicito. Me ha ganado. <risa> Ahora. Ya sabes, tío. andamos. No Oye tío, tengo otra. Dímelo, dímelo. ¿Cuántos meses tiene el año? Dímelo, dímelo, tío. Se bueno. Ah, ¿cuántos meses tiene el año? Tiene 12. Y de cada 12 hay un 28. ¿Cuál es ese? Febrero, febrero, febrero. Ah, no, ustedes, ustedes son demasiado inteligentes, ustedes, ustedes no le cabe otra. Y el año tiene. Y el año tiene 365 días. Exactamente. Ahora te tengo una pregunta. ¿Cuántos son 4 por 4? ¿4 por 4? Sí. 16. Más 4. 20. Menos 4. 16. Menos 4. 12. Más 4. 16 Menos 4 12 Ay, ay, ay, usted no se confundió, usted me acaba de ganar Brother ¿Cuál es su nombre para mencionarlo aquí en el canal? Antonio Villeder, brother Antonio Villeder me acaba de ganar las preguntas que yo le hice Recuerden Antonio Te felicito Ok, brother eh, estamos hablando aquí con un man que parece que es mudo. Y yo le voy a responder las preguntas mientras él las dice. brode ¿A quién le tiraría a las... Está quitando algo. Vaya, brother... Estos comerciales tienen a uno Sabrá Vamos a tirar a ver sabrá, sabrá Sabrá, sabrá, Mi gente ya no vamos a despedir Un fuerte abrazo Tuvimos hoy como 5, 4, 3 No recuerdo bien Hola mi gente Fue hoy el video Terminamos por hoy Mañana seguimos Recuerda suscribirte a este canal Ya tengo los ojos rojos Ay, ya tengo los ojos rojos Recuerda suscribirse a este canal, no te pierdas cada contenido que uno suba por este mismo canal. Suscríbete, que muchos que ya lo están haciendo. Nos vemos mañana para el próximo video. Recuerda que por aquí le estaré dando una tarjetita para que vean los videos de chiste que yo acaba de subir. Nos vemos.